El bullying eh, como problemática social surge en la relación de pares en los escolares, en los escolares coetáneos, secundaria fundamentalmente y con el paso del tiempo avanza hacia los niveles primarios y podríamos comentarte situaciones en nivel preescolar. Este es el escenario donde se inicia, a partir de ahí como es una problemática debatida socialmente empezamos a ver acoso de pares en otros escenarios de coetáneos como pueden ser compañeros laborales. Pero fundamentalmente la problemática hoy la vamos a abordar desde su escenario inicial o original que es la escuela. Es el acoso que se recibe de un grupo de personas que tienen intención de luchar por un poder con otra persona que no está interesada en involucrarse justamente con esta con este otro grupo, uh -huh. y que lamentablemente tampoco tiene estrategias para defenderse o afrontar esta situación. Uh -huh. Eso es particularmente el bullying. Que siempre yo intento de diferenciarlo del conflicto, uh -huh. ¿no? porque el conflicto ya sería una lucha de poder entre dos partes que buscan algo en particular. Y en este caso el, el, la persona que es bulleada, la persona que es acosada o víctima no quiere ni le interesa ni, ni desea participar de esta lucha. Por un lado este, aclarar conceptualizaciones acerca de lo que es realmente el bullying y qué diferencia hay con el acoso o cuándo el acoso pasa a ser bullying. ...y quiénes son los protagonistas en este escenario... ...luego las instancias jurídicas que se constituyen en el marco de la problemática... ...y cómo se aborda desde la mediación... ...y el trabajo de intervención con directivos, docentes, educadores en general... ...y padres de nuestros alumnos en las instituciones educativas. Y un elemento más que aportamos en este debate con los alumnos... ...es la figura del tercer actor que es el grupo de espectadores... ...que es una figura muy fuerte sobre la que venimos trabajando... ...en las instituciones educativas porque desde la acción o de la omisión los espectadores desempeñan un rol importante para el sostenimiento del bullying en sí mismo. Eh, y bueno, se generan muchos dispositivos preventivos respecto a esto. Poder eh, conocer y saber los alcances que tiene lo legal en esto y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, porque también las redes sociales eh, son un impulso que por ahí pareciera que no tiene freno. Eh, conocer y, y saber que qué es lo que se puede hacer o de qué manera se puede intervenir es, es sumamente importante.